Aplicamos la estrategia que les acabo de contar Primer paso No rendirse Segundo paso, callarse el hocico Y tercer paso, partírsela Muy buenas gamers Bienvenidos a nuestro gameplay de Cuphead El capítulo anterior que les estaré dejando aquí arriba Nos encargamos de vencer al pájaro loco Y ahora, toca vencer a esta mona Esperen Oh, Me dice... Oye, oye, oye. No, oh, pendejo. Estoy muriéndome a lo pendejo. Solo parrié. Ah, puedo parar a esas madres. Puedo parar a esas madres. ¡Ok! ¡Oh! Oy, oy, oy. Esto está que no lo hice ayer. What the fuck? Ah. Oh. Ese que no lo había hecho ayer Ok, ya estoy est desarrollando una estrategia Más o menos, para saber de dónde estar ¡Oh! ¡Oh! Me dice ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Culero! ¡Ay! Ok, ok oh! Nada mal, nada mal, no me hizo daño, no me hizo daño Oh, Tengo que aprender a esquivar ese ataque de los de los triángulos Si no, valgo madres Tengo que esquivar los triángulos Hola oh, madre, ¿Qué, ¿qué qué, no lo parrió? ¡Ey, ey, ey! ¿No les está parriando? ¿What the fuck? ¿Puedo parrear esas cosas cinco veces? ¿Con este cabrón puedo parrear algo? Sí, ¿verdad? Las bombas las puedo parrear. Por alguna razón se me anda dificultando la primera fase, que siento que debería ser la más fácil. Por alguna razón siento que esta fase es muy difícil y no es.. eso no está bien. Pero pues ya se esquivar el ataque de las balas. Ey, lo quise parrear y no, no lo parrió ¿Por qué no lo puedo parrear dos veces? Ah, oh, verga. Esos disparitos los puedo parrear. Son rosas. Esta es una estrategia ya bien conocida en mi canal. Se llama callarme para partir de su puta madre al malo. Como pueden ver no está funcionando porque estoy hablando. Callarme el hocico para partir de la madre al malo tiene que funcionar. Pues está fácil este jefe. Nada más de no... De irse de los lados. Esta estrategia que les voy a contar gamers... Es la estrategia insignia de mi canal. Se llama callarse el hocico para partirle la madre al malo. Y como su nombre indica, nos vamos a callar el hocico para partirle su madre al malo. Hola oh, madre. ¡Eh cabrona! Mira ya me va a matar, me mató. Aplicamos la estrategia que les acabo de contar. Primer paso, no rendirse. Segundo paso, callarse el hocico y tercer paso, partírsela. Es que también el lugar no me beneficia demasiado. Hola madre, pinche triángulo. ¿Tiene hitbots todavía? Ay, pinche bola. ¿Va a atacar círculos? ¿O triángulos? What the fuck Ah, oh, cabrón What the fuck Ok, what the fuck oh. okay, ok, ok, ok, ok Esta última fase está fácil Ah, oh, estúpida abejita Ay, oh, no No llega no llegué a donde quería llegar No me gustan mucho los jefes muy fáciles Pero no me gustan los jefes injustos Ella es como que una combinación de ambas Sí es injusto por el escenario Pero no es difícil el jefe Es una combinación de ambas Entonces como que me gusta pero no me gusta ¿Qué me pegó? ¿Qué me pegó? Bueno, ya, la, ya estoy ahí cerca de vencerla Güey, ¿a dónde me voy? ¿A dónde me voy? No hay espacio, no hay... No hay nada para irse, mamón. Ahí no había lugar para irse, no mamen. Ya habíamos pasado por eso, mamón, no había dónde irse. Tú tranquilo, Gritz, es solo una abeja, tú puedes vencerla. ¿Qué me mató? ¡No mames ¡Oh! Es que sí, el escenario es un poco injusto En el ámbito de que a veces no hay a dónde irse Como no hay espacio y luego están esa madre, güey Uno entra en pánico y salto Y luego me aparece esto justo en donde estoy No mames O sea, no puedo aparecer en otra parte Tiene que ser justo en donde estoy No, es que no Es que no Es que no, simplemente no Y esta pendejada nada más hay que sacarle la vuelta Sí, mamón, nada más de que sacar la vuelta, esa pendejada, esta última pendejada Ah cabrón, ni me fijé Sí, así se esquiva, así se esquiva, Ay. Le saco la vuelta, regreso Le saco la vuelta, regreso Yeah, con esto mamada, simplemente no sé qué hacer Y me pega A veces la vida, a veces te pegan y a veces no Ok, ok, ok, ok, ya estamos en la última fase Con tres golpes de vida Ahora madre ¡No! Triángulo Illuminati Segundo Triángulo Illuminati Ah, todo pendejo. Eh, no, no, no, no, ya, ya Hasta ahí es demasiado Todavía dos Todavía dos a veces Pero tres ya es mucho A ¡Oh, la madre, güey Es que los pinches triángulos no se pueden esquivar nunca Me saco la vuelta ¿Por qué me caí? ¿Por qué me caí? Bueno, sí sé por qué me caí, por pendejo No hay otra explicación por pendejo, nada más Es la única explicación que hay hola ¡Oh, madre! Es que, ¿cómo se... Lo que me enojo son ese tipo de cosas que yo sé que esquivo Pero no, el juego no sabe que esquivo Güey, mi pinche micrófono El que tengo aquí no me dejó ver El pinche micrófono que tengo aquí no me dejó ver Ah, te odio micrófono, pero te quiero grabar muy bien Sería muy gracioso que todo este tiempo no haya grabado, no se lo haya tenido apagado. ¿Qué me pegó? ¿Qué me pegó? ¿Qué me pegó? O sea, la bala sí, entiendo que está ahí, pero ya está fuera de la pantalla. Ya, ya no me debería de pegar. Ya no debería de tener el hitbox activo. Ok, ya llevo más de una hora grabando, ya tengo que ganarle. Ya estoy cerca de ganarle. Puedo sentirlo en el fondo de mi corazón. ¿Qué pedo? ¿Qué me pegó? Ahí sí, no había absolutamente nada que me pudiera pegar Ay, chingado uf, uf, uf, ah. Pinche triángulo iluminati, güey ¡Listo! ¡Listo! A ver, vamos a ver cuál es el siguiente jefe. ¡Ah, son ratas! Yo pensaba que eran personas. ¡Ah! ¿qué, ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? A ver. Pues nada. Se ve interesante esto. Si les ha gustado el video, no olviden darle un like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en otra. Adiós.